Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar la demo de este juego que se llama Sunday Gold un videojuego desarrollado por una empresa canadiense, si no estoy mal, que se llama BKOM eh, y pues es un juego que incluso va a ser estrenado dentro de poco, 13 de septiembre del 2022 eh, ¿Qué sé de Sunday Gold? Es un juego de clic de aventura por turnos situado en un futuro distópico y sombrío, juega como un variopinto trío de delincuentes que persigue y deja al descubierto los oscuros secretos de una maligna megacorporación y al malévolo multimillonario que está detrás de ella. A ver, es combate por turnos al parecer, pero también con futuro distópico. Dos cosas que a mí me encantan y probémoslo, porque lo, los juegos de combate por turnos oh, oh, eh, son muy interesantes, pero siempre tienen... Siempre tienen dinámicas diferentes y hay algunos que ah, se vuelven también complejos. Pero esperamos a ver cómo nos va con Sunday, wow. Que tiene además una arte muy interesante. Me llama mucho la atención. Bueno, estoy teniendo problemas con el sonido. No sé por qué. Hace dos años. Par. ¡Tenga su disparo! ¡Hey, Frank! ¡Sally! ¡Poneos! Y tiene como una combinación de imágenes vale, me queda que... Eh, los... los... tranquila, en no, el tío, no, Frando tiene todo bueno, o saltan en la azotea, ta, ta, ta, ta. ellos son los tres ladrones, ok oh oh, la alarma woo, woo, woo. Suena como. Eh, perdón, las, Algunas de las imágenes o escenas que muestran parecen como si fueran un cómic, ¿no? Ah, sobre todo con una silla para. Llegaron los mal. Los, bueno, no los malos. Pues son los policías. Pero se supone que ellos están intentando robar a esa mega corporación para revelarla. Así que pueden ser también matones de él. ¡Fran! ¡Ay, mataron a la vieja! El ahorcado feliz, Londres. Pasan muy rápido los textos. No entiendo, ¿pero mataron a la muchacha o una de ellas? Me estoy cabreando, bicho andrajoso. Ese somos nosotros, el tal Frank. ¿Será eso? Asumo que esta parte de las animaciones son dibujadas a mano, ¿no? Uy, pero maravilloso. Se siente como una película animada, como Just estilo también un cómic. Otra típica noche de mierda en la gran... que. Nuevo mensaje Las normas son las normas No quiero peleas en el bar Larga Ah, ok, nosotros formamos una pelea y por eso nos sacaron Listo, ese somos nosotros Al parecer podemos... Ese lo me botas de Hogan se lo merecía Mierda, mi tableta Aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Ole, aquí está Tableta de Frank, ir, coger, pues obvio que tomarla, más vale que no se haya roto la pantalla Siento que hay problemas de rendimiento, es mi impresión, si, sí, se demora mucho en salir algunas cosas Frank, un mensaje nuevo, ¿qué será Punto final Frank, se te acaba el plazo y es hora de que saldes tu deuda, paga o solucionaremos a la vieja usanza por fin, acá sí podemos pasar los diálogos. ¡Mierda! Supongo que era solo cuestión de tiempo de que me pillaran, pero no puedo cumplir el plazo ni de coño. ¿Dónde coño está Sally? Tendría que estar aquí hace 20 minutos. Ahí entró. Mensaje nuevo de Sally Willard. ¡Frank! Estoy aún en un puto atasco, pero llego en nada. Nos vemos en el arcado en un rato. Tranqui, que valdrá la pena. Espérame. Y tres simbolitos ahí de bueno, no pinta mal la cosa ahora solo tengo que volver a entrar en el bar ajo ah, de madre y cómo objetivos, puedes consultar tu progreso en el registro de misiones o en la interfaz principal eh, ok, y cuál es la interfaz principal, base de datos consulta la base de datos para ver más información sobre el mundo del juego y su funcionamiento eh, a ver, bueno, tenemos como misión volver a entrar en el bar Wow, hay muchas cositas para uno interactuar, si se dan cuenta, eso me, me, me encanta. Registro de misiones es aquí, aquí es donde podemos ver las misiones que tenemos, una de esas es volver a entrar en el bar, eh, porque lo vamos a encontrar con Sally, y pues por desgracia nos acaban de echar, por tener la disputa, una disputa con otro cliente. Eh... Pues asumo que tenemos que buscar una forma y acá está la base de datos donde podemos encontrar los objetivos, eh, principales, secundarios, personajes. Obviamente aquí hablan del tal Frank Barber que es el líder de la banda, eh, dice acá que se cree que es un Robin Hood moderno, que a lo largo de su vida Frank ha resistido a lo que él considera esclavitud, es decir, tener un trabajo normal. Y por el contrario ha elegido vivir en las sombras de la sociedad y se gana la vida robando a millonarios para repartir las riquezas entre los necesitados. O sea, él mismo porque él es uno de esos mismos necesitados. Dice que Frank no siempre trabaja solo y él y aliera a una banda de indeseables en sus negocios turbios. Veamos. ¿Y qué armas tenemos en este momento? Pues simplemente este, esta navaja, este cuchillín. Así que ya tomando en cuenta que ya hemos explorado eso, acá nos muestran como un, la vida de nuestro personaje... Su nivel y un cuadrito con su rostro. Interactamos con algunas cosas aquí al exterior antes de entrar al bar. Por ejemplo, una palanca. A ver. Ir. Eh, inspeccionar. La palanca está desconchada y estropeada. ¿Qué hará con ella y para qué le hará falta una palanca? Ah, el indigente. Hay que hablar con él. Puntos de acción. La capacidad de un personaje es realizar acciones. Viene determinada por sus puntos de acción. PA. Estos también se usan en combate para lanzar ataques o usar habilidades. Ok. Los puntos de acción eh, están disponibles como para interactuar con cada cosa. ¿Sí? Pero también en las batallas. O sea, no solo es... Bueno, no, al contrario. No es solo para las batallas, sino también para hablar, para interactuar con los objetos. Así que hay que saberlos distribuir, ¿no? Entonces hablemos con el indigente. Inspeccionar. El tío lleva una semana entera durmiendo a la puerta del abarcado. A juzgar por el gorro de Hogan... Que lleva, diría que es un ex empleado típico. Hablemos con él. Hablar, indigente, fuera de mi vista. Cara alpargata, me tapas el sol. El sol en la noche. Si es de noche, tonto el bote. Va, que sabrás tú, mamarracho. No se puede dar un puto paso sin tropezarse con un borrachuzo. Bueno, ok, le podemos quitar la palanca. A ver, coger. La vamos a coger a ver qué pasa. Ay, se enverraco el hijo de puerca. ¿Qué hostias? ¿Qué cojones haces? Préstame la palanca un momento ¿Piensas que te va a prestar a Margaret? Y si mejor te abro la puta cabeza ¿Acabas de llamar a la palanca Margaret? ¿Es tu veo o qué? ¿Tienes algo de suelto? Me estoy muriendo de sed ¿No es mejor que te eches una buena siesta? Vete a la mierda, no le va a dar ni Margaret a un canal egoísta como tú No pasa nada, pequeño, no pasa nada Ok, me está diciendo Que le dé dinero Entonces, ¿cómo hacemos? Se la refugio Y inspeccionar ¿Qué? O sea, tenemos que volver a hablar con él Para pedirse la prestada no no, no, no, no ¿Cómo hacemos para que no la dé? Hay que hay que darle plata Es lo que el, el, el man está pidiendo Veamos aquí en la ventana ¿Qué hay en la ventana? Acaba con este crimen Úten, Únete a Fuka 9 Acabamos con la Liga del Rey ¿Quiénes serán esos? No lo sé a ver, ¿dónde saco monedas? ¿Del coche elegante? A ver, inspeccionar. Parece que algún pijo va a correrse en una juega esta noche. Y tal vez tenga algo de valor dentro. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Uy! El, el coche parece viejo, pero es una tiene una inteligencia artificial. Ah, fue pues, puerca, o sea que no lo puedo robar. Registremos la cabina telefónica. ¡Eh! ¡Moneditas! Alguien tenía prisa y dejó unas monedas es eh, super mira ve inventario desde la sección de inventario se pueden equipar a los personajes con armas o material también pueden usar consumibles para gestionar sus puntos de salud puntos de acción o compostura listo ya con eso podemos pedirle prestado al indigente a ver inventario aquí nos dice las acciones que tenemos en este momento material armas obviamente las estadísticas y objetos clave que en este momento serían las monedas en base de datos que no sale en la base de datos que hay nuevo, no entiendo dice el inventario contiene todas las armas, material, objetos claves y objetos consumibles desde ahí podemos realizar las siguientes acciones cambiar lo que lleva equipado a un héroe usar objetos consumibles, mejorar los objetos consumibles e intercambiar entre los héroes objetos pero el único nuevo, ahora sí vamos a pedirle prestada la palanca Hablar. Ah mire, dar calderilla, dar las monedas. Apenas gastamos un punto de acción y nos queda uno más. ¿Te sobra alguna monedita para este infeliz héroe de la revolución? Toma camarada. Bueno, cuando dicen héroe de la revolución da entender que realmente es un futuro distópico, ¿no? Algo ocurrió, ¿no? Toma camarada, te vendría muy bien un kebab Este dejale se va a flipar una buena botella de algo fuerte. Bueno, no importa. Pues lo, lo que importa es que me dé la palanca. El problema es que ahora no podemos coger la palanca. Necesitamos 3 puntos de acción Para co cogerla Ahí en esos casos que se puede hacer A ver Ah pero sí me carga como menos Menos 2 qué pasa cuando eso pase Que gastamos más De la cantidad de, de, de Puntos de acción dice fin del turno Finalizar el turno restaura los puntos de acción De los personajes y ya comienzo a la fase De eventos por ejemplo los eventos Pueden alterar el nivel de alerta o iniciar Un combate Ah, mira, qué chévere, o sea, incluso interactuando con otras cosas ya el mundo de, el mundo del juego es, también eh, genera acciones. Entonces, veamos aquí el inventario que tenemos, la palanca, por supuesto, sí, objetos clave. Y la base de datos que tenemos, turno, ah, nos explican lo de los turnos y las exploraciones y el combate. Veamos el fin de turno. Que no se activo tan raro. Ah, es que hay que tenerlo oprimido. Ok. ¿Qué va a ocurrir mientras tanto? Uy, alguien golpeó a alguien. ¿En dónde? Dentro del bar. Ah, no, afuera. Ahí afuera, un man le está cascando a otro. Entonces, puntos de acción. Hostias, parece que alguien está teniendo una mala noche. Seguramente peor que la mía. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos 5 puntos de acción porque en la anterior gastamos 2 menos. Ahora, ¿Será que intentamos entrar al bar como nos habían dicho? O, a, ¿O hacemos algo contra el señor de allá? A ver, intentamos ahora entrar. A ver, entrar al bar a ver qué pasa. Sí, ya nos dijeron que nos largáramos. Tenemos que distraerlo, dice. A ver, inspeccionar. ¿Con qué se puede distraer a este men? ¿Con qué, ¿Con qué lo podemos distraer? A ver, pues vamos a mirar A ver Tres pa para abrir de golpe No, no voy a abrirla de golpe, voy a esperar primero La abeja tiene candado, pero no es más que un pedazo de hierro oxidado. Un buen maneo con algo contundente Debería abrirlo Esto, cartel del zorro blanco ¿Esto qué es? Mirad Los rateros de Finchelli atacan de nuevo ¿Esos somos nosotros? Bueno, la verja, ¿será que la abrimos de golpe? No, pues la palanca era para eso, ¿no? A ver las sutilezas están sobrevaloradas Listo, la abrimos Ah, sí, para eso fue la palanca ¿Y ahora? ¿Qué podemos más hacer? Entrar Listo Todavía tenemos dos puntos de acción ¿Qué podemos más hacer por acá? ¿Al matón? Pero no podemos hablarle, sería inspeccionar a ver, inspeccioné el molo primero, y Ian repartiendo leña por ahí, nada nuevo. Ah, se llama Ian, ahora démosle hablar, a ver. Ian, por eso hay que pagar al jefe a tiempo. ¿A qué viene tanto drama, Ian? ¿Ha rechazado tu propuesta amorosa? Muy gracioso, Barber. Se ha retrasado una semana, así que el jefe me ha enviado a recoger 200 pavos y dejarme un recuerdo. Ya sabemos cuánto te gusta tu trabajo, Ian. He visto tu nombre en la lista de deudores de la semana que viene, Barber lo que ves me voy a ganar un buen plus. Uy, pepucho. ¡Ah, ya! Comienza la batalla. Sí, la batalla. Contra este tipo. El problema es que creo que tengo solo un punto de acción. Te voy a enseñar a no meterte en los asuntos de los demás. Tenía que haberlo dejado de estar. ¿Qué? ¿Ese man es de nivel 9? No. No, bueno, no, no. Contra alguien de nivel 1 pues ya me jodió. Puntos de acción. Las acciones del juego cuestan puntos de acción, tanto en exploración como en combate. Esto es una, una, un, eh, una, un método de juego muy interesante. Ejecutar ataques y usar habilidades pues cuestan, obviamente, puntos de acción. Los puntos de acción se pueden restablecer al finalizar el turno, durante la exploración o protegiéndose en combate. Además, ciertos objetos consumibles y habilidades también pueden restablecer esos puntos de acción. El máximo de puntos de acción de un personaje determina cuántos puntos de acción se restablecen al finalizar el turno. El atributo de aumento de puntos de acción de un personaje determina cuántos puntos de acción se restablecen al protegerse en combate. Interesante. Listo. Tipos de daño. Hay tipos de daño perforante, que es con armas de fuego normales, cortante y con armas de filo. Golpe con armas contundentes y ataques contra sistemas electrónicos, bastante interesante Dice, cada arma tiene un tipo de daño, el de las armas de fuego se puede modificar equipando munición Ok, interesante Eficacia de ataque, los enemigos tienen resistencias y vulnerabilidades frente a ciertos tipos de daño Reciben el doble daño si son vulnerables y reciben la mitad de daño si son resistentes las defensas. Ah, ok, eso no es el nivel, es la defensa. Él mantiene 9 de defensa. Se representan con el icono de escudo e indica la capacidad del enemigo para protegerse de los ataques. Si a un enemigo no le quedan defensas, los ataques le empiezan a infligir más daño y no puede hacer nada mientras se recupera. Ah, chévere. Al romper la defensa, él no puede hacer acciones. Si el enemigo estaba cargando un ataque en el momento de perder sus defensas, su ataque pues se anula. Y tras un breve periodo de recuperación, las defensas del enemigo se restablecen y pueden volver a actuar. Los ataques cargados dice que para infligir daño, algunos ataques requieren un tiempo de preparación. Y cuando un enemigo carga un ataque, se indica su objetivo. El ataque de un enemigo se puede interrumpir reduciendo sus defensas a cero antes de que lance el ataque, sería lo más objetivo. Y si el objetivo se protege del ataque, evita el daño por completo y el enemigo pierde parte de sus defensas. Ah, ok, a ver, si yo hago un ataque a alguien, pero ese se protege, pues solamente no, no va a poder... Eh, no, no, no le haré daño, pero lo que sí pierde es parte de la defensa que él tenga. Protegerse, al protegerse se restablece una cantidad de PA equivalente al valor de aumento de puntos de acción del héroe. Mientras está protegido el personaje sufre menos daño de todos los ataques y esquiva por completo los ataques cargados. ¡Qué okay, chévere, ¿no? Bueno, pues veamos a ver. Por el momento, ¿qué hacemos? ¿Nos protegemos? Si nos protegemos, recuperamos 5 puntos de acción. Me gustaría, porque si no, aquí se nos va. A ir. Ahora, los personajes pueden verse afectados por bonificaciones y habilitaciones que repercuten en sus atributos. Pasa el curso sobre una bonificación o una debilitación para ver más detalles, pero en este momento nadie tiene debilitación. Ni nada. Ahora, si ataquemos, vamos a atacar. Y ahí nos muestra ¿qué? que ya le hice daño. Ah, no, tengo que elegir a dónde lo golpeo para... Uy, esto va eh, alistando un ataque. Ojo, tengo que protegerme en su próximo ataque. Efectivamente, él está alistando un ataque y no está incluso hacia dónde va. Está muy chévere esta parte. Uh -huh. me gusta. Ahí me estoy protegiendo. Ahí atacó y ahí me protejo totalmente. Y le daña la defensa a él. Ok, interesante. Ahí le hice daño, le quité dos, dos, varios puntos de defensa ¿Qué hago? ¿Ataco de nuevo? Sí, aquí le quitamos toda la defensa Y eso será muy... ¡Ay! Fallé, pero si ¿Sí le reduje? No le redujo Así ah, sí, le rompí la defensa Porque me muestra 97%? ¡Uy! Me pegó, me pegó, me pegó Me bajó solo 7 No, ahí alcanzo a, a vencerlo Ahí lo vencí, lo vencí, lo vencí, lo Me estoy haciendo viejo para estas chorradas Aún puedo repartir a ustedes como fanes Bueno, tuvimos la victoria Nos dan 5 experiencia Chévere, me gusta la forma de... De combate Aparte recibimos 200 libras Un fajo de billete enrollado Excelente. Listo y dónde está el tipo La suerte me sonríe, no es lo suficiente para bañarme en dinero O el préstamo, pero sí para pagar las cuentas del bar veamos eh, qué tiene el mator ¿Lo podemos registrar? Ay, sí, nos podemos registrar ¿Qué? Le robamos unos analgésicos, miren Qué chévere registrar a esta gente Como no tengo Fin del turno, ¿no? Démosle fin al turno porque no tengo puntos de acción ¿Algo pasó? No, nada Vamos a guardar. Ahora vamos a inspeccionar a la víctima que tenía petardos. Ay, miren, con los petardos podemos hacer ruido y una lista de compra. Ay, el man iba a comprar su bicicleta con la con la plata que tenía. ¿Qué hacemos? Supongo que estaba planeando una fiesta de cumpleaños y el dinero era para una bici. Me llevo los petardos. Petardos. Van a venir bien si tengo que llamar la atención. Venga y no le podemos dar la plata, devolver el dinero Ahí tienes Oiga, sí Es una decisión del, del jugador, pero si no, pues no Felicita a tu hijo de mi parte <risa> Teniendo en cuenta que cu cuánta gente ha dejado hambre en un callejón oscuro, para mí es justicia poética Ahora, que, ¿Podemos entrar por la puerta trasera? Llamar les van a decir, no se te ocurra Frank Relaja, Bob, solo quería asegurarme que escucharía la puerta de caso de emergencia o algo así Te odio de sobra, hostias, ¿qué ha pasado ahí? Ni idea tío, ya estaban así cuando llegaron <risas> Estarán como una cuba Va, luego me ocuparé de ellos Voy a hacer el payaso y vete a freír espárragos Ok, entonces ¿cómo hago para activar los petardos? A ver, objetos clave Petardos, ¿dónde los colocamos o okay. qué? ¿Dónde colocamos los petardos? Es la, la gran pregunta del millón. ¿Fuerzas de basura? Inspeccionar. Esta es la mejor cama del mundo, pero bueno. Contenedor de basura. Ah, aquí es donde podemos usar los petardos. Pero primero inspeccionemos. Ah, no, fin del turno primero. Nada ha pasado. Ahora vamos a... Ahora sí, inspección... Eh, registrar primero. Mire, encontramos alcohol antes de, de estallarlo. Ahora sí usemos los petardos. Lastro, vámonos de aquí. Me gusta cómo está todo estilo cómic. Ahí sonaron los madres Asustamos al tipo. ¿Qué es este jaleo? Venga hombre, no me jodas. ¿Un follo ni otro, otro cadáver? como que otro cadáver? Y aquí es donde aprovechamos y entramos. Ajá. Es nuestra oportunidad de entrar. Así que entremos. Está muy chévere. nos gusta. nos gusta el, el, el método de uso de los puntos de acción y todo para... del juego. ¿Te parece gracioso? Oye, vosotros dos dejad de, de dar la tabarra. Ah, hogar. Dulce hogar. Voy a echar un vistazo rápido antes de sentarme con Sally. Ok, ahí nos dan a, a entender que podemos interactuar con las demás cosas antes de vernos con ella. Listo. Da, uy, 55 experiencias, eso sí es bastante. Es una musiquita rockera. Veamos que tenemos en el inventario nuevo. Nada. Por el momento el alcohol y los analgésicos. La base de datos que nos muestra. Estados. El estado tipo protección, el estado de inestabilidad, personajes, aquí nos muestran a Jan, recaudador de deudas y consumibles, analgésicos y alcohol de calidad, listo. ¿Con qué podemos interactuar? Por ejemplo, con el cliente, la camarera, la gramola, o sea la rocola, a ver, inspeccionar, podemos usar. Podemos... Ay, miren que chévere, podemos cambiarle, ¿verdad? La, la... ¿La qué? La, la musiquita, a ver, Feel Fine Eh, está chévere Interactuar con esto, Save Something Oh, esta está chévere Stop Oh, chévere Watch it burn Está también buena, run Sister Y otra vez Watch It Bueno, dejamos esa Que esa me gustó ¿Y qué pasa si la pateamos? Acá okay, sí, es que pa dar patada ¿Cuántas veces tengo que decirte que es de liarla Frank Que sí, que sí Ok Uy, un bolso, venga, inspeccionar Tiene una etiqueta con un nombre Emma Harrington, ni idea de quién es eh, lo inspeccionamos Lo registramos Voy a coger esto prestado para siempre. <risa> unos analgésicos, ok. Bueno, no robamos tampoco mucho, ¿no? Esto. Ah, miren, un reloj, a ver, inspeccionar. ¿Alguna vez ha funcionado este reloj? Podríamos arreglarlo en un sente también si ciertos clientes pagarán las cuentas de vez en cuando. Ay, qué pena. A ver, hablemos con la camarera, a ver qué nos tiene que decir. ¿Cómo coño has vuelto a entrar, Frank? El segurata y yo hemos hecho las paces Y una mierda Bueno, aquí estoy, para bien o para mal Para mal, eso lo tengo claro <ríe> Hablemos con este tipo Déjame en paz, cabrón ¿Este fue con el que nos peleamos? Relájate, tío Mira, te invito a la próxima ronda y estamos en paz, ¿te parece? Uh, más te vale Preciosa, sírveme una copa de Hogan Excepción de etiqueta dorada Como decía mi querido amigo, eso debe ser un trago caro Tengo curiosidad por qué un tipo corriente como tú Idolatraría a un canalla ricachón como Kenny Hogan No tiene miedo a decir lo que piensa y sabe lo que hay que decir Aunque sea sincero, sigue siendo un canalla ¿Y qué? ¿Ya? El sótano podemos ir Ir. A ver, inspeccionar. Está cerrado. Ok. Ya tomando en cuenta que no hay nada más para explorar. así ah, por acá hay otra cosa. Escudo de yo no sé quién. Una reliquia de los tiempos en los que el deporte consistía en la competición de personas y no en resucitar perros para matarse entre sí. Entiendo, ahora los deportes son de resucitar gente. Ok, bueno, ahora vamos a ahora sí con Sale. Hola, Sally. Usa o Sally y se ve toda musculosa, ¿no? Anda, pero si sigues de una pieza. Soy un milagro andante, la verdad. No, no, no. Ni que ¿Qué lo digas, si ya pensaba que te, te habrían reventado por uno de esos préstamos que andáis pidiendo. ¿Por qué todo el mundo se mete en mis asuntos? Porque todos saben que sobra que no has dado palo al agua desde hace tiempo. Razón no te falta, ¿qué hay de ti? Ahora tengo un trabajo de verdad, todo legal y de fiar. ¿En serio? <risa> ¿Salí Wheeler en un trabajo de verdad? ¿Quién, cojones, estaba tan desesperado como para contratarte? Un refugio de perros. Acogemos las sobras de las ligas de carreras clandestinas, los curamos y les buscamos un hogar. Ah, o sea, que de verdad resucitan los perros para usarlos para deportes o peleas o cosas así. ¿Siguen haciendo esa mierda? ¿No les basta con la liga del rey? Los de la liga del rey son monstruos reanimados y asesinos cibernéticos O sea, hay unos perros que si sí reaniman y los vuelven como cyborgs o algo así Para competir en esos deportes La mierda clandestinos a perros de verdad hasta el culo de esteroides Y los clandestinos usan perros de verdad pero también los crían y los vuelven unas monstruos Ah, sí, miren, aquí van a mostrar algo de eso. La Liga del Rey. Wow, wow, miren, perros. O sea, que no son los deportes del futuro, son perros para carreras y cosas así. Ah, no, también se agarran y se atacan y se matan. 10 años han pasado de esa competición. Fucking hell! La hostia, como si la Liga del Rey fuera poco, ¿qué cuyo pasaba este país? Bueno, hombre, como si no llevara años ocurriendo, años, me hacen añorar los buenos tiempos cuando, cuando robábamos a los ricos para dárselo a los... No Andes tan nunca ha sido un Robin Hood y lo sabes. Hablando de eso, ¿no tenías un encargo o algo así? Eso es, y aquí llega un hombre con una historia interesante. ¿Quién? ¿Este man quién es? ¿Con una GoPro en el pecho? A ver quién es Frank, este tipo Frank, te presento a Gaby Este hombre tiene información valiosa y además Se apunta a todo el tringlado ¿Qué? Me de conocerte Sally me ha dicho ¿Estás de coña? ¿Vamos a saltar un estudio de videojuegos o qué? Relaja la raja Frank este Gaby es empleado de Industrias Hogan Oh, ex empleado de Industrias Hogan. No volveré a trabajar con esos gilipuertas, y menos después de lo que me hicieron. Qué bien, un ex, -ex empleado insatisfecho. A ver si acierto. Te vamos a ayudar a chantajear a tu supervisor. Este encargo no es no para aficionados, Frank. Gabb era informático, informático y, según no dice, tenía acceso, acceso a, todos, a todos, todos los archivos privados de la empresa. Hogan tiene una cantidad de información que ni te imaginas. La empresa está ocultando algún tipo de operación secreta. Solo necesitamos pruebas. Y por eso contacté con vosotros y los comentarios de Sally en una publicación de Lady Show. Indagué un poco y parece que os habéis labrado una reputación. Escúchalo, Frank. Podría ser una buena oportunidad. El plan es sencillo, nos colamos en Hogan Labs como Pedro por su casa porque yo puedo acceder Vamos a una oficina y descargo el registro de Hogan de la red ¿Y qué hacemos nosotros exactamente? Bueno, técnicamente no debería estar por allí y no puedo hacerlo a distancia. Está claro que vosotros aportáis ciertas habilidades al proceso. Ya sabes cómo va la cosa Frank, fuerza bruta, armas, cerraduras, eso es lo nuestro. Nos colamos, robamos información y nos piramos. Ya está, nada de, nada de helicópteros ni persecuciones por los tejados. Ya está, más fácil que peinar a un calvo. Bueno, tienen interesante humor. Yeah, easy, ya, claro, pero nunca es tan fácil. ¿Qué, ¿Qué contienen esos archivos exactamente? Cosas increíbles, pero muy pronto lo verás con tus propios ojos. Vale, flipado. ¿Y qué hacemos con los archivos cuando los brí Lemos, se los venderemos a la competencia de Hogan. O pedimos un rescate. Por ellos. ¿Qué ha pasado con los asaltos y los robos a la vieja Sansa donde solo se necesitaba un pañuelo y una escopeta? Es dinero fácil, Frank. Nunca es tan fácil, acuérdate de lo que te digo. Y llevarnos a un principante es buscarnos problemas. Bueno, eso es verdad. Ponerse al día con Sally, completado. ¿Ahora qué? Frank, subió de nivel. Sí. Okay. ¿Y ¿Qué pasa? Obtiene dos puntos de habilidad Y aparte Tres habilidades nuevas que son Tiro dirigido, es decir, lanza un tiro bien dirigido Que inflige daño adicional Observación, Frank inspecciona La, la habitación para revelar Todos los objetos con los que se puede interactuar Ah, qué chévere Y fijación, una habilidad que permite Marcar un objetivo enemigo Para res, que reciba daño adicional Y sea más fácil acertarle Oiga, chévere Dice, a medida que subes de nivel, los personajes obtienen nuevas habilidades, así como puntos de habilidad que se pueden utilizar para mejorarlas. Ok, ¿y eh, dónde están? ¿Ya los puedo usar? Ah, sí, aquí está. Habilidades, estas son las habilidades que tenemos. Por ejemplo, dominio de armas largas, puedo usar armas largas. Y podemos activar esta habilidad para obtener la del tiro dirigido, que ya hemos dicho. O podemos obtener esta habilidad que se llama dominio de armas cuerpo a cuerpo ligeras asumo que como el cuchillo uh, o oh, podemos usarla en forzado de cerraduras me gusta o oh, presencia reconfortante uh, oiga, tiene buenas habilidades interesantes, me gusta esta de las cerraduras ya me llamó la atención y la observación creo que voy a a tomar esas ay, se pueden mejorar, no entiendo o sea, estas habilidades se pueden mejorar. A ah, hueva! Entonces yo la, yo la embarré. Bueno. Pues a ver, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Vamos a mejorar esta también, la de observación del entorno. Ok, o sea, yo desbloqueo habilidades a medida que subo nivel. Y lo que puedes darles con mis puntos de acción mejoras a esas habilidades. Eso es interesante saberlo. Listo, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo usar alguna habilidad? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? O sea, no tengo como objetivos en este momento o sí. Registro de misiones. No me sale como alguna misión más. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿De nuevo hablar con esta gente o qué? Taburete, poner de pie, poner de pie como para. Ah, es, estos manes se pelearon. Pedir una copa. Para finalizar el prólogo. Uh, no sabía que. O sea que ya puedo finalizar como la. Ah, miren, ahora la, la tele. No me había fijado que podía estar... Ok, ahora sí creo que ya todo lo... Ya con todo interactué, ¿no? Entonces vamos a pedir la copa para finalizar el prólogo. Aquí estamos con los ganadores de hoy, Kenny Hogan y su asombroso Sunday Gold. Los campeones oficiales de la Copa de Smong... Ah, el Sunday Gold es como ese premio. Por cuarto año gana el Cucho ese. Unas palabras inspiradoras, señor Hogan. ¿Quiere decir algo a sus fans y seguidores incondicionales? Claro, no olvides que vosotros os traéis las oportunidades en la vida, viejo loco. Si queréis cambiar el mundo, tenéis que hacerlo vosotros mismos. Uy. Todos los infelices arruinados ponen las mismas excusas penosas. Uy. Me cayó como un balde de agua. Pero os va a dar un consejo y no lo voy a repetir. Si estáis arruinando a caos, es por vuestra puta culpa. Así que ponedos cómodos porque los ganadores siempre serán ganadores. Uy con robots, bichos robots. Le dio rabia, ya está bien. Vamos a poner en su sitio ese gilipollas. Ah, o sea que se va a hacer la misión. <risa> wow, que se nota en chévere. Frank Barber. Sally Wheeler y Gaby Dorsey presentan Ah mire, el estudio se llama Volta Ah y Beckham y, y, y team, team 17 Hogan Industries, ah llegaron a, a Hogan ¿no? Sunday Gold y ahí se bajan para entrar al lugar ¿no? Capítulo 1: Revelaciones, eh, Industrias Hogan. Ok. Bien, ¿cuál decías que era el plan? ¿Estás de cuña? Lo hemos repasado dos veces. Sí, pero no estaba prestando atención. Eres un villano de los de verdad, eh. El plan, el plan es este, llevamos a Gavin a su, su puñetera oficina his para, his para que puedas office. cargar el servidor a su tableta, cuando tenga los archivos no compacta, largamos, ni peleas, ni sangre sin sangre. Huh, no sangre dice, no como no si fuera fue. posible, ¿no te parece un no buen plan? plan o qué? Lo digo que no, no existe ningún plan con sin contacto en el con el enemigo oh, guys, Eh chicos, igual esto no, no es no bueno, no venga chaval, es hora de repartir mandanga Quizá venir aquí haya sido una cagada, se me va a salir el corazón por la boca Uy le bajó la compostura, se supone que la compostura afecta un poco eh, eh, a, los, a los compañeros, ¿no? Dice, eh, un héroe está perdiendo compostura. Algunas acciones o eventos afectan a la compostura de los héroes. Cada personaje tiene un atributo de compostura individual. Algunos personajes gestionan el estrés mejor que otros e incluso obtienen modificaciones cuando su compostura disminuye. La pérdida de compostura puede tener distintos efectos, como modificación de atributos de combate, activación de angustia latentes, pánico en combate y eso pues al parecer um, también se puede gestionar con objetos, o sea hay cosas que pueden ayudar a que la compostura mejore y así pueda el personaje ejecutar acciones, ¿Qué pasa si un héroe está perdiendo compostura dice que cuando ya pierde demasiada compostura corre el riesgo de entrar en pánico en combate y eso hace que actúe por su cuenta, o sea no responde a, a nuestros comandos entre más baja esa compostura, menos tiempo tardará en entrar en pánico. Eh, dice, Gavin está menos surtido, o curtido perdón, que Sally y Frank, por lo que es especialmente vulnerable a los efectos pues, del estrés. Bueno, eso sí es verdad. Eh, además, pueden sufrir alucinaciones y combate, ver enemigos imaginarios. Y si no, se los ataca de inmediato Estos golpean a Gavin y reducen aún más su compostura Imagínense Uy, no Está bien pesado esa parte Bueno, por el momento la de Gavin está en 95 Y ahí nos dice qué pasa entre más bajes Si baja 80, si baja 50 y si baja 35 Bueno eh, Inspeccionar, registrar ¿Cómo puedo usar las habilidades de este, este menú? Observación, por ejemplo Utilicemos esa habilidad Mire, todos estos son los objetos con los que él puede interactuar. Bueno, entonces... Vamos primero con el cubo de basura. Vamos a registrarlo. Analgésicos, ok. Nada nuevo. Vamos a darle... Si yo, por ejemplo, escojo otro personaje, ¿puedo inspeccionar cosas? Ah, sí. Abrir capó. Motor. Registrar. Batería de coche. Interesante eso hay que, hay que, es bueno saberlo bueno, ¿qué más debemos ir inspeccionar con esta señora abrir la puerta ¡Oh! alerta nivel de alerta, nivel de alerta aumenta en cada turno cuando más alto sea más peligrosos serán los encuentros con enemigos Ah, joder, pucha, no sabía eso bajo ocho con postura, ¿quién? ah, de Sally Registrar, pero dice que hay que tener alerta porque puede, como que. Ay, por fin, conducir bajo los efectos analgésicos. Ascensor, puerta de salas de mantenimiento. A ver, ¿dónde debemos ir? ¿A dónde nos debemos dirigir? ¿A esa puerta? No, a ver, con este tipo. Entremos. No hay necesidad de entrar, ¿por qué no? Ah, porque por ahí entramos. ¿Qué más cosas hay para explorar aquí? No recuerdo. A oh, una foto por 4 Forzar cerradura. No, eso es, eso le toca es a este mal. Puerta. Ascensor descapotable. Registrar. No he dejado nada de valor. <risa> hace bien, dice. Hace bien en no dejar nada de valor. Ascensor, puerta. ¿Abrir? ¿Por qué? No se abre. Parece que no está conectada. Esto... Inspeccionar. Un momento, hay cámaras de seguridad vigilando el ascensor, no debemos de dejarnos ver. Tiene que haber alguna forma sencilla de desactivarlas. Podríamos dispararles, o mejor, aún podemos buscar cómo desconectarlas. Si sí, la idea de Gavin tiene más sentido, que ir por ahí pegando tiros en las, unas oficinas. Vale, como queráis. Primero tenemos que entrar en el terminal de seguridad que controla el sistema de vigilancia del edificio en remoto. Deberíamos poder desconectar las cámaras desde ahí. Pues buscamos al terminal de seguridad en un periquete y nos ponemos manos a la obra. Deshabilita las camas de vigilancia desde un terminal de seguridad. ¿Y, ¿Y cómo sé cuál es el terminal de seguridad? A ver quién tiene más acciones. A ver, entrar. Así, ah, desde aquí se puede. ¡Ah, juepucha! Guardias de seguridad, Sonday de Gold destroza a los demás competidores, pero literalmente. Ese cachorro es una puta máquina de matar, cada año es más fuerte. ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Primera batalla. ¿Cierto? ¿Qué cojones hacéis aquí? Anda, yo iba a preguntar lo mismo a vosotros A callar Tengan La primera batalla Bueno, por lo menos estos parece que no tienen armas tienen Es como linterna Ah, no, sí, la, la negrita sí tiene armas Ah, juepucha A mí se me olvidó que este man Les gasté todos los puntos de acción Protección a él Ah, le dieron a Sally Uy, 37 de vida este man aparte obtuvo una habilidad Disparó, uy, le dispararon a, a Gaby Objetos, protección No, pues protejámonos Y este man no sé si protegerlo Sí, protejámoslos a todos Y ahora sí empezamos ahorita a atacar Ahora sí, ataque habilidades ¿Qué habilidades tenemos? Tiro dirigido pero dice que es perforante, pero... Pero ¿con qué arma? ¿Yo tengo armas? Y se marca un objetivo para que reciba daño adicional y sea más fácil aceptarle. A ver. ¿A quién se lo doy? A este es más a este es más fácil, 100%. Ah, miércoles, este no me golpeó. Bueno, ahí un la habilidad. ¡Wow! ¡Qué golpasazo! Uy, qué bien. Ahora, habilidades de esta vieja, curación. Ah, ya puede curar. Pero por el momento creo que no es necesaria. Ataque, puños americanos. ¿A quién le doy? 85, 60. 80, a esta vieja. Tenga. Ah, fue, pa, fue pucha. Fallé, fallé, fallé. Ataque, bate de béisbol. A esta vieja. esta vieja necesito bajarle las. Las defensas. A ver, bajémosle Uy, es que yo no me había dado cuenta que tenía un fusil Vamos a darle con la navaja Dos golpes Venga Le bajé por fin Y aparte tiene hemorragia Esta vieja me le bajaron dos puntos de vida Vamos con, a, a, a acabar con esa señora Si no, graves Venga. Ahí acabamos con ella, lo logramos Listo Primera eliminada Ahora vamos con este tipo Qué chévere que... Uy, lo fracturó, qué chévere Esto... Habilidades Fijación Sí, porque este mantiene una habilidad toda extraña Que le da como velocidad Y hace que pueda esquivar ahora, ahora sí va a recibir más daño Porque está fijo Uy, me agoté, ¿cómo que me agoté? Ah, porque tengo menos puntos de acción Mire, ve, eh? uh, uh, uh, uh, eh, mejoró esa, euh, esa habilidad. Bueno, vamos a darle unos cuantos puños a ese tipo. Si ¿Sí ven que se los acierta. Vamos, vamos. Último golpe para que quede como destuneado. ¡Eso! Por dos turnos. Uy, alguien perdió con postura. Ah, este man, por lo que no tiene cómo atacar. Paliza. Dele duro. ¡Oh, qué golpasazos! Falta un turno para que se recupere este tipo. ¿Será que con este golpe lo volvemos nada? Sí, lo vencimos, Gracias. qué bien. 20 de experiencia. Sally subió de nivel. Gavin no, pero... Bueno, que, se, que Sally suba me emociona. Porque obtiene dos habilidades nuevas. Provocación y eficacia medicinal. Mm. Continuar. Bueno, pues nada, tomar viento, no, no. lo de sin sangre, que sí Frank, que sí, os avise, no hay ningún plan sin contacto con el enemigo, listo, a ver, y está toda golpeteada, lo chévere es que la cara de ellos va mostrando según como lo que lo que sufrieron, mire, está toda morateada, es la que más vida ha perdido, veamos qué habilidades tiene en este momento, puede curar, pero no tiene, vamos a finalizar turno para poder recuperar los puntos de acción de ellos, y curar. ¡Ay, ah, la alerta! ¿Verdad que la alerta aumenta? Ay, su pucha, eso se me había olvidado. A ver. Vamos a curar a quienes. No entiendo. Curar, pero qué? Sí, pero qué? O sea. Tengo que escoger el tipo de herida. No, pues solo quiero curar, nadie tiene hemorragias ni nada. Así ah, sí, eso, solo le doy clic a, a quien quiero y ya. Entonces vamos a recuperar la, la salud de ella misma. ¡Tan poquito! No, mejor coge el inventario, a ver. Primero vamos a mejorar las habilidades de, de Sally. Provocación, dominio de puños, esa sí creo que se la voy a aumentar porque ella depende mucho de los puños para, para atacar y también esto, fuerza para hacer acciones de exploración Ah mire, con esto puedo hacer, mejorar la curación, ah, más bruto, había mejorado antes de usarla Vamos al inventario y a este man... A ver... ¿Los analgésicos para es qué sirven? Resistencia. restaura puntos de salud. ¿Se lo damos? Usar objeto. En el... Engaging. ¡Ah, sí! Ahora, Frank. Frank que tiene... Armas... Material... Objetos clave... Ah, no. Ah, ok, ok. Ya entendí. Frank. Frank que tiene también... tiene Usar objeto. Recuperemos vida porque el pobre Frank también estaba vuelto a nada. Uy, no, es que Frank sí estaba... Compostura. Bueno, nadie tiene la compostura tan bajita, así que por el momento no le debemos a nadie usar objeto. Este sí lo vamos a usar en Sally. así si se recupera. Ahí ya no tiene el ojo morado. Y adrenalina. Reanima a un aliado caído en combate. Ay, miren este. Este es muy bueno ítem, pero por el momento pues no. No lo necesitamos, ¿no? Está muy chévere. Listo. Empecemos a explorar antes de que se nos alerte más la gente. Entonces, empecemos. Cosas que requieran llaves. Uy, es que tres puntos para registrar. Parece el polvo. Blindaje corporal. ¡Oh! ¡Excelente! Blindaje corporal. A ver, ¿cómo se lo colocamos o ¿Qué? estados, personajes, material armas, consumibles pero quiero ver ese inventario. material, y eso se lo puedo poner ¿a quién? ¿a alguien? ¿a Frank mismo o a quién? a ver démoselo a él, a ver, equipar ah sí, se lo equipa Frank ok taquilla otra taquilla para registrar, está ya, esta es otra para registrar, alcohol, listo, estimulantes, ok, listo, ahora elijamos a Shelly para que, es, a ver, revise, por ejemplo, registre esta chaqueta, tranquilizantes, interesante, otra chaqueta de conseje ah, pero tiene tres puntos, bueno, que mola, estimulantes, excelente, Oye, qué chévere, porque para explorar y eso hay que saber eh, usar todos los objetos que se tienen. Bueno, las dos chaquetas ya fueron. Cartel de Industrias Hogan, inspeccionar. Tele, cambiar de canal. Y yo para qué quiero cambiar de canal. ¿Será que me dan algo útil? Alguien se ha dejado la tele encendida, parece que el trabajo de guardia de seguridad es muy exigente. Cambiar de canal, a ver qué pasa. Qué la a ver qué ponen en otro canal. ¡Ah! ¡Me subieron la compostura! ¡Qué chévere! ¡Chévere! Inspeccionar la cafetera. ¿Qué más hay para explorar por acá? ¿Está es la mesa de trabajo? ¿Dónde está lo de la... ¡Ah! ¡Ya está la terminal! ¡Listo! Vamos al armario de medicamentos. Registrémoslo. Mira, analgésicos. ¡Excelente! ¿Qué más? ¿Esto que son? Car ¡Carteles! Inspeccionar. Pongan el eco conectamos el mundo inspeccionar viajes jugan en marcha juntos inspeccionar aperitivos y un placer sabroso para toda la familia bueno pues a ver qué. mesa de trabajo es lo único que hay más para inspeccionar pero no tiene nada más por acá que hay ah botiquín mire necesito registrar Seguro que salís a que le aprovechó este botiquín, arenalina, tranquilizantes, botiquín. ¡Oh, está genial! ¿Qué más podemos inspeccionar? Bombona de gas, inspeccionar. Válvula suelta. Cuadro eléctrico, inspeccionar. Y vamos a la terminal, que es lo que tenemos que hacer, pero mmm, para esto necesitamos puntos de acción. Que no se nos quede verdad nada por acá que podamos explorar... Pero no, creo que ya todo, entonces vamos a darle fin al turno... Y ahora sí vamos a, a hackear la... Uy, pucha la alerta aumenta... Activa enemiga, he visto algo extraño, voy a investigarlo... Ay, pucha viene para acá... Hostia, que vienen? Aumentó la alerta, creo que ya estamos al máximo de alerta... Bueno, pues ahora sí vamos a hackear esta miércoles... ¡Listo! ¿Qué haces, Gabe? Sí. Creé este aparato para conectarme a cualquier sistema protegido con contraseña. Convierte la encriptación en un código numérico descifrable por prueba de error y da pistas a medida que intentas adivinarlo. No está nada mal. Sí, lo que tú digas no lo entendió nada. Entonces es una combinación del dispositivo te dice si, es, a, si has acertado el código correcto para que vayas corrigiendo a partir de ahí lo pillas. ¿Es un minijuego? Sí, sí, sí, sí. Pero tengo que andarme con cuidado porque solo tengo unos cuantos intentos antes de que el sistema me se reinicie. ¡Es un minijuego! A ver, dice, hackear, terminal de vigilancia, verde, el dígito es correcto y está en la posición correcta. Amarillo, el dígito es correcto, pero no está en la posición correcta. Y rojo, el dígito no es correcto. Pero no entiendo ni un carajo de todas formas. A ver, ¿tengo que introducir qué? Estas son las oportunidades que tengo, 12. Y solo tengo 4 números para meter. Entonces pues digamos, vamos a decir que la clave es 5, 4, 3 y 6. Le damos a introducir y nos sale. Dos números son correctos. Y rojo es que dos son denegados. Pero ¿cuáles son? El, los dos últimos, ¿no? Entonces sí es 5, 4, pero no es 3, 6. A ver, entonces 5, 4. Ah, pues entonces significa que se repite dos veces 50. Y, a ver, otra vez no, 54, a ver si así es. No, también. Entonces 54, 45. No, no sé cómo funciona esto, me estoy confundiendo un poco 3, 3, 4, 5, 6, a ver No, no, no Creo que la voy a embarrar porque desconozco lo que estoy haciendo realmente Pensé que las dos, o sea, esos cuadritos de colores me muestran los dígitos que están bien y que están malos sea, Es decir, si la bolita primera tiene verde es que el primer dígito está bien pero no, no, o sea, lo que me dice es solo que dos están bien, pero no se sabe cuáles. Voy a intentar con este 64, 53. Mal. Acceso de negado, ¿eso qué significa? Que perdí de nuevo el turno, ¿sí? Ah, no me jode. De nuevo, intentemos hackear esta mierda. A ver, ahora de nuevo cambió. 1, 2, 3, 6. Tres de ahí están bien. Vamos a ver los cuales son, es la pregunta. A ver. Entonces, digamos 3, 2, 1, 6. Okay, ya uno está bien. Tres uno dos seis. Okay. Entonces es tres uno seis dos. Okay, entonces tres uno seis y se repite cuál uno, por ejemplo. No. Entonces tres uno seis tres. Lo logramos. Ahora sí, por fin. El sistema operativo tiene bastantes fallos de seguridad. Así que coloqué un par de atrajillos por si me hacían falta. ¿Y ahora qué? Ya. Ya les deshabilitamos, ¿no? Ah, acceder al ordenador. Seguridad. Vigilancia. Deshabilitar. Listo. Listo. mantenimiento obtener estado estado de qué ya pues ya no salí, listo listo ya Pero excelente las marcas ya están activas de... así que ya podemos subir el ascensor es como Gavin tiene talento sí seguro que también tiene gonorrea pues. listo mejorar la compostura eso sí me agrada esto qué hacemos Veamos fin al turno. Ok. Uy, esta gente se tiene que curar. No es bueno que estén así. Ay, madre, no tenemos como muchas. ¿esto qué es? ¿estimulantes? Restaura algunos puntos de salud y puntos de acción. No usemos analíticos mientras tanto. No vayamos a ver algún error. Listo. Así ya. Ya se ven mejor. Listo. Vámonos. Ahora sí podemos irnos por el ascensor, ¿no? ¿A qué piso? 19. Listo. Ahora sí. ¡Ah! Pues hasta ahí era amigos, efectivamente Hasta ahí nos dejaba jugar la demo. Pero oiga El juego está muy bueno Me gusta eh, La forma en que se desarrolla El gameplay Me gusta el hecho de que la exploración También implique usar Puntos de acción y que Obviamente eso afecta también El desarrollo Del juego, o sea no es solo Ay, un puntos de acción, le doy terminar y ya No Terminar implica que los demás elementos dentro del juego, así no estén visibles, se van a mover, van a crear acciones y aparte, por cada vez que pasamos turno, va a subir eh, el, el estado de alerta del lugar. Eh, obviamente también habrán otras cosas con las que interactuamos que pueden subir el nivel de alerta. Entonces hay muchos aspectos a tener en cuenta en el juego que me parecen maravillosos y le han... Eh, le dan al, al gameplay una forma fresca y diferente de jugar un juego de, de batalla por turnos ¿no? entonces de verdad eh, Sunday Goal es un juego que creo que va a tener unas buenas eh, críticas cuando salga que va a ser pronto y pues espero yo también tener la oportunidad de jugarlo porque está muy chévere y la historia la verdad también está interesante y divertida bueno amigos eso es todo nos vemos en la próxima bye bye